Hola chicos, en este video les enseñaré a cambiar tu clave wifi y el nombre Lo primero que necesitamos es entrar a CMD Vamos a menú, copiamos CMD y abrimos esta ventanita aquí debemos copiar ipconfig y en la información del adaptador inalámbrico Wi-Fi. necesitaremos la puerta de enlace predeterminada que es 192.168.01 lo copiamos y nos vamos a un navegador cualquiera puede ser chrome o firefox el que ustedes deseen lo pegamos y le damos enter Veamos, nos debe abrir una interfaz la interfaz del router y aquí está bueno acá nos está pidiendo un usuario y una contraseña por default si es primera vez que vienen a configurar el router es admin admin eh, nos debe de entrar eh, se puede dar el caso de que no les entra cierto lo que deben hacer es coger el router y reiniciarlo. O reiniciarlo no, más bien formatearlo. Y ya ahí sí les entraría con esta contraseña. En un nuevo video les explicaré cómo formatear el router, así que estén muy pendientes. Bueno, siguiendo acá, eh, entramos, le damos no guardar y ya le damos en wireless. Y aquí en Wireless Network Name podemos cambiar el nombre. Pueden poner el que ustedes deseen. Y ya cuando lo tengan le dan Save, que es guardar. Luego, ese vendría siendo el nombre. Luego vendríamos a Wireless Security, en donde cambiaremos la contraseña. Eh, les pido que piensen en una contraseña Difícil, porque así lo pide acá Entonces, después de haberla cambiado, le damos también Save Se cambia aquí Y le damos Save, ¿cierto? Luego, eh, cierran y listo, eso sería todo Se les desconectaría el wifi de todos los dispositivos que tienen Solo sería... Eh, Buscar la red y ponerle la nueva contraseña Eso sería todo chicos Espero les haya gustado y servido Hasta la próxima